Nos ponemos festivo esta navidad con nuestros menú en el Chiringuito Los Tony. Todo el equipo que formamos el Chiringuito Los Tonis en Marbella queremos desear una feliz navidad y un próspero año nuevo.